Y en esta siguiente lección vamos a mejorar este texto que acabamos de crear. Lo voy a seleccionar y voy a irme a ponerle la apariencia para indicar exactamente qué es lo que hemos hecho. Así es rapidito, ¿no? Tenemos cuatro apariencias de relleno y una de trazo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mejorar un poco más el contenido interno. Así que para ello voy a seleccionar, puede ser este rectángulo redondeado, puede ser el círculo el, eh, el rectángulo o la el elipse que está aquí no hay ningún problema vamos a dejarnos con este voy a quitar el color de trazo y me voy a quedar solo con el color de relleno que es lo que voy a hacer en este momento voy a aplicar un efecto que es el desenfoque gaussiano aquí yo te recomiendo que trates de ser lo más eh, mm, papá noel por así decirlo lo más regalador que se pueda Siempre trata de trabajar con valores altos para que se difumine, pero no tanto, ¿no? Sí, puede ser un 12, un 15, un 20. Yo lo voy a dejar en 20. Clic en OK. Y ahora esto lo voy a convertir en un motivo. Simplemente lo arrastro desde aquí y lo coloco acá. Bueno, si no me está dejando, voy a cambiar con la herramienta de selección directa. Clic y arrastro y ahí lo incorporo. Mira, un círculo de color verde con un más y ahí lo tengo incorporado. No lo necesito, lo puedes borrar o lo puedes dejar a un costadito, ¿no? Lo voy a dejar por ahí más o menos. Selecciono otra vez el texto que está aquí y voy a crear una apariencia, pero voy a colocar el efecto que acabo de crear. Hoy te salió un poquito denso. Bueno, no te preocupes porque la magia está aquí. Voy a cambiar la opacidad, quizás a un multiplicar, pero le voy a bajar la opacidad mira, entonces ¿cuál fue la idea? la idea es darle textura a esa gradiente o a ese degradado como nos está quedando bien con multiplicar puedes probar con este darken con este oscurecer o con este color burn y bájale un poco más la opacidad ahora voy a ocultar eh, la apariencia, mira, para que veas mmm, cómo se va ganando más como te dije hace un ratito tú puedes eh, trabajar con un elipse te recomiendo una elipse o también te recomiendo el rectángulo pero lo que sí es obligatorio es un desenfoque gaussiano para darle más relevancia a esto. esto. Esto está como para chuparse los dedos. Esto es uno de los temas que realmente me encanta enseñar. Y gracias por ser parte de este video tutorial. Y nos vemos en el siguiente que también va a estar más de mente.